Hola, hola, hola, hola, ¿Cómo está? ¿Cómo está? hola, feliz cumpleaños. Gracias. hola, feliz cumpleaños Ángel, gracias, gracias, entao ¿cómo estás? bien, mi estimado, bueno, permiso, permiso. bueno? Felicidades bro, ¿dónde gracias. puedo dejar esto? Puedes dejarlo ahí dentro de la me sorprende que has hecho tu cumpleaños a pesar del accidente que pasó con Ulises, ¿Eh? ¿accidente? creo que es la palabra incorrecta, ¿de qué hablas? Eh, Alice cree que Ulises fue asesinado Porque así fue Vamos chicos, Ulises se suicidó, ¿ok? La vida sigue uh, Nosotros sí ¿Por qué se suicidaría? La próxima semana se iba de vacaciones y luego se iba a mudar a la capital No tiene sentido Ulises tenía problemas con su familia Y tal vez el mudarse significaba un gran cambio para él Es un chico deprimido ¿Podemos dejar de ver el tema, por favor? Ya no hablaremos más sobre esto ¡Tenay! ¡Feliz cumpleaños! ¿Listo? O sea, me gusta mucho comer pero como si todo muy específicas, o sea mi mamá me dice que esto no puede ser esto porque si no nos te vas a comer todo y ¿Qué es la comida que pero, más oye? ¿Me necesitan chocolate chocos en el ¿Qué necesitan de chocos en Me han dicho sea. que me parezco a... Es más es complicado. A mí mi mi madre de repente me llegó y dijo vamos a ver Star Wars y yo ok, tenía como. 7A con la suya mi mamá no le gusta estar guapo, no le entiende ¿Por qué? ¡No le, no, no le gusta! Mi hermano y yo se nos ocurrió la gran idea de cambiar las cosas de mi maleta de natación a las de la suya Y como mi maleta era muy grande, pues la gatita podía tener un poco de espacio sí, Jira, la, metimos, la metimos a la maleta y la llevamos todo el camino desde el Deportivo mierda, se cagan mis amiguitos caminando! La gata en la maleta maulli, maulli. me oye, me oye Resulta que cuando ya me dejaron hacer, eh, tenerla porque le prometí a mi madre que no iba a pedir otro animal Yo quería una tortuga Bájale carnal, ¿no? Necesitamos otra. Yo me encargo. A mí me voy a hacer otras cosas. ¿Dónde está? Al lado de mi cama. Ya una vez que acabe ya la escuela, me... Sinceramente me estoy pensando en ir a Puebla. Tan chance y me lanzo de director o actor algo así. ¿Suena bien? ¿A poco te gusta todo eso del cine? Sí, bueno, es algo que casi nadie sabía de mí. Es algo que compartía con Ulises. Tenemos varias cosas en común. De hecho, tengo un guión escrito. De, es de hace mucho, pero, y no es muy bueno, pero eh, me gusta. ¿En serio? Me gustaría leerlo algún día. Es sobre una chica que se queda sola en el mundo y nadie la comprende, entonces intenta salir adelante. Es un poco cliché, pero le he encontrado algo especial a ese tipo de historias. Suena interesante. Sí. Perfecto. Vuelvo en un momento, ¿sí? sí ¿Estás bien? Lo siento. Cuéntanos. ¡Radio! ¿Por qué gritas? ¿Estás bien? Aunque porque esa fruto de la voz. ¡Cuidado! Thank you.